En esta presentación, tendremos el resumen de actividades del módulo 2 como una guía didáctica para ustedes. En el módulo 2 tendremos dos actividades obligatorias con sus lecturas. En la parte superior de la lámina observan el link que los llevará a la explicación del marco teórico del módulo 2. Recuerden la participación en Twitter y en los foros de discusión. La actividad número 1 corresponde a Dorta González 2016. Trata del acceso abierto, conceptos y estrategias. Ustedes deben analizar la lectura y elaborar un cuadro que exprese en cuál revista de las que presenta el autor corresponde su campo de trabajo. No olviden establecer contacto con la red social Twitter y presentar una evidencia en el foro de discusión. La segunda actividad corresponde a analizar la lectura corta de Smith 2003 que tiene que ver con los cinco principios de la ética. Una vez que realicen la lectura, respondan en el foro qué es para usted la ética, qué es plagio, cuáles son las ventajas y desventajas de los RAE en relación al plagio académico. ¿Conoce usted un ejemplo de plagio académico? Menciónelo. Recuerden que debemos tener en cuenta: al inicio de cada módulo, se debe explorar el curso y tener presentes las actividades obligatorias. La evidencia o la tarea. Debe ser publicada en el MOOC en los espacios previstos, bien sea en el foro o en el Twitter. También debe hacerse en forma de documento de PowerPoint, PDF, SlideShare o Prezi. Las participaciones en los foros y presentación en el foro de la semana debe incluir, el, debe incluir los resúmenes y preguntas de las lecturas. La fecha límite de entrega de las actividades es una semana antes del cierre del curso. Además, siempre tengan presente valorar a través de las rúbricas las actividades de los compañeros. Entre al foro, se pide a los participantes que intervengan e interactúen con otros alumnos en un debate acerca de apoya. Él para mejorar el acceso de la investigación y haz más fácil tu vida y tu trabajo de estudiante. Con esta explicación terminamos el resumen de actividades del módulo 2. Y en nombre del equipo de eTeachers, muchas gracias. Y esperamos que el MUCREA Artículos de Investigación y Elaboración de Comunicaciones Académicas sea de total utilidad. Se despide Ingrid del Valle García Carreño y Teacher.